Muy buenas noches, mis queridos amigos. Muy buenas noches. Mi nombre es Boris Darmon, eh, un amigo de ustedes, como siempre eh, a disposición de poder ayudar y apoyar en esta en este seminario de cinco sesiones que estamos este, realizando cada noche para todos los líderes que desean aprender un poco más de liderazgo y cómo desarrollar un liderazgo que sea realmente elocuente, consecuente y de éxito. Bueno, como esta esta charla tiene que ver, es la segunda charla, tiene que ver con prejuicios. Les voy a tratar de crear algunos prejuicios. Y voy a presumir de cosas que de repente a alguno de ustedes le va a molestar. ¿Está bien? Bueno, ¿qué es lo que yo soy? Yo soy un aprendedor o un, un alumno, un estudiante permanente. Me encanta, me encanta estudiar, aprender, investigar, Alguna cosa que no sé no me deja dormir. Y generalmente, cuando no sé algo, me quedo pensando, pensando, pensando. Y a partir de las 10 de la noche, mi mente comienza a recorrer. Y gracias a eso, les quiero comentar que yo decidí hacer lo que muchas personas quizás no lo hacen. Estoy tratando de crear un prejuicio, de paso con ustedes. ¿Ya? Así que. Y generalmente me dice la gente, Boris, tú sabes mucho. Y sé mucho porque ocupo muy poco tiempo para dormir y más tiempo para escuchar y aprender, aunque aparentemente no soy una persona que le gusta aprender, porque soy muy contestativo, soy muy, este, soy al borde siempre de la discusión. Me encanta discutir temas, aunque a veces no lo sé, los invento, los busco, pero intento hacer algo. A través de eso, cuando yo estudié mi, mi escuela teológica, no fui un alumno muy bueno en el sentido de creer todo lo que mi profesor me decía. Siempre cuestionaba, siempre tenía alguna cuestión que me ayudaba o hacía que no le creyera o le demostrara a mi profesor de que no le creía tanto. A pesar de que yo soy de formación cristiana, nací en un lugar cristiano, pero nací con una actitud un poco natural a la rebeldía. Y esa actitud natural a la rebeldía me nació, como quien dice, con el fin de crear alguna situación de conflicto en la comunicación. Yo mismo me di cuenta. Además de eso, estudié teología, terminé teología, vine a estudiar mi maestría, terminé mi maestría, hice mi quinto año porque yo estudié solamente cuatro años, luego hice un quinto año, saqué mi título como, como licenciado en teología y después una maestría y me fui a los Estados Unidos. Y no sabía nada del, del, del, del inglés, no hablaba para nada de inglés. Apenas había aprendido a decir, I am hungry, para no morirme de hambre. ¿No? <ríe> si yo aprendo a decir, I am hungry, I won't wanna die. <ríe> Entonces dije yo, excelente, por lo menos sé que no voy a morir de hambre. Pero estando allí, me invitaron a unas reuniones en California. Yo estaba en... en, en en Massachusetts, y cuando fui a California, hice algo que de repente a alguien le, le habría parecido un poco orgulloso. Oye, ¿sabes qué? Las reuniones solamente vienen 50 personas en la noche. No te preocupes, por mí van a venir eh, más personas. Y no fue, no fue mentira. La primera reunión tuvimos 600 personas en mi primera conferencia. En la conferencia del domingo dividimos en dos, tuvimos 250 personas en el primer turno de las seis, y tuvimos 350 personas en el segundo turno. Y toda la semana fue un suceso. Y alguien me dijo una vez, ¿qué dices tú que no digo yo cuando yo hablo y la gente a ti te quiere escuchar? Entonces yo le digo, lo que yo digo no es lo que otros dicen, sino lo que yo mismo experimento. Y ahí está la diferencia de tal vez poder comunicar algo a las personas cuando las personas te escuchan. Tratar de contar o tratar de desarrollar una convicción en tu comunicación que te permita trascender el hecho mismo de la comunicación. Y cuando la comunicación aparentemente prejuiciada del que comunica, cuando es corroborada en la realidad, el prejuicio se rompe. O cuando es consecuente con lo que dice y las cosas que dice demuestran sus acciones que son reales, entonces el prejuicio se rompe. Es muy importante desarrollar la capacidad o la competencia de la comunicación. Porque si no desarrollamos una competencia adecuada, si no desarrollamos la habilidad de comunicarnos adecuadamente, muchas personas pueden interpretar cosas incorrectas de nuestra comunicación. Entonces, ¿Qué hago yo? Alguna cosa que no puedo, aprendo, busco, investigo, ocupo tiempo en saber, yo todas las mañanas dedico tiempo para leer mínimo dos horas de todo, leo periódicos, leo investigaciones últimas, leo las noticias que han salido a última hora, todo lo que pueda yo informarme, está mi cerebro abierto para poder. El otro día, hace dos días atrás, eh, vi una conferencia del señor Mujica desde las dos y media de la mañana hasta las seis de la mañana. Y lo que dijo impresionó mi mente, que va a, que va a afectar mi presentación del día viernes en el programa Conversando Contigo. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque me encanta aprender. Y cómo tú puedes romper la interpretación prejuiciosa de tu mente, es aprendiendo. Y para poder aprender, tienes que aprender a aprender. Yo voy a decirle a alguien que yo conozco, que está con nosotros aquí, que esta noche voy a tener una entrevista con él, Julio García del Mazo. Julio García de Mazo es mi hermano, es mi amigo, lo conozco hace muchos años, puedo bromear con él, puedo compartir con él, él está con nosotros aquí y, y, y él está escuchando lo que voy a decir. Yo puedo decir, está saludando, gracias Julio por desde el callado nos saluda, yo puedo decirle cosas a él, y él me va a decir, yo lo entiendo a Boris, porque Boris me conoce, porque él ha leído mis libros, ha escuchado mis conferencias, hacemos trabajo juntos los jueves, Mañana tiene un programa a las tres y treinta de la tarde, maravilloso, con una invitada, la señora Julieta Carranza desde México. Pueden asistir a las tres y treinta en este mismo canal, con este mismo, y los invitamos a ustedes a asistir. Es un tema educativo, interesante, pero relacionado con el emprendimiento. ¿Por qué? Yo puedo decir cosas, y él sabe muy bien que yo me fui a la universidad a estudiar en maestría, estudié una zona maestría en resolución de conflictos y mediación, estudié cinco diplomados, he hecho dos especializaciones, me dio a estudiar dos diplomados en criminalística. ¿Qué tiene que ver criminalística con un teólogo? ¿Qué tiene que ver criminalística con un doctor en psicología educacional y tutorial? Ah, ahí sí tiene relación. Entonces, cuando alguien habla de cosas criminales, que por qué una persona mata a fulano y por qué hace ese tipo de cosas, yo ya tengo el conocimiento, ya no me prejuicio cuando escucho una noticia la escucho dentro del análisis de mi conciencia y no de las palabras de quien lo dice y una de las leyes que una mente prejuiciosa tiene que romper y escuchen bien lo que voy a decir es pensar que toda expresión como una moneda tiene un lado y tiene otro es decir si yo digo en esta tarde el señor julio garcía es mi amigo y nunca me peleé con él <risa> los amigos nunca se pelean si sí se pelean seguramente en alguna ocasión tuvieron alguna cosa para que no estuvieron de acuerdo y se disgustaron el uno del otro siempre pensar en la otra posibilidad al revés Puedes pensar prejuiciosamente en el sentido positivo. Claro, que se van a pelear si son amigos. Y si son amigos, verdaderos amigos, siempre se entienden, siempre se, se comprenden, siempre están conversando, siempre están apoyando a otras personas y entre ellos. Entonces, el prejuicio puede manejarse en los dos lados. Tiene dos caras, una positiva y otra negativa. Cuando nosotros cuando alguien nos habla mal de un amigo, siempre nuestro prejuicio va a, para defender a ese amigo. Que alguien hable mal de mi hijo, olvídense. Yo voy a defenderlo con capa y espada, con toda mi alma, porque es mi hijo, lo conozco. La comunicación en sí, mis queridos amigos que están esta noche con nosotros, no es un asunto simple. Quiero, por favor, que ustedes recapaciten en la presentación de hoy. ¿Por qué no es simple? Y voy a retomar la clase número uno para los que no estuvieron. Esta es la última vez que para los que no estuvieron en la primera clase les voy a dar la oportunidad para que puedan recibir su certificado porque el requisito es asistir a las cinco clases para recibir el certificado. La vez pasada, el miércoles pasado, hemos hablado acerca de la ética. Que la ética es el conjunto de normas escritas en teoría que norman el principio o la práctica moral del ser humano. Hemos hablado acerca de que los seres humanos que queremos hacer cualquier cosa en nuestra vida, dentro del concepto de la ética, tenemos que aprender a saber qué es la ética, qué involucra la ética. Involucra intencionalidad, involucra aprendizaje, involucra valores, creencias que has adoptado y en función de eso tú lo llevas a la práctica. Las personas que no estuvieron en la primera clase para poder recibir su certificado, tienen que mandar sus nombres completos por el WhatsApp. El WhatsApp, les voy a dar mi WhatsApp porque solamente necesito ese WhatsApp para que usted me mande el nombre suyo completo. Si no estuvo en la primera clase, yo le voy a enviar el PowerPoint para que usted lo estudie y sepa de qué hemos hablado. Es la última oportunidad que vamos a dar. Ya no lo vamos a hacer en la tercera sesión. El que no asistió a esta sesión ya no tiene la oportunidad de reestructurar con la primera sesión. Así que hoy, antes de irse de la charla de la conferencia, no se olvide de enviarme su nombre completo como para hacerle su certificado. Y me pide, si no estuvo en la primera clase, porque usted no mandó su nombre. Y si estuvo en la primera clase, dígame, si sí, yo estuve en la primera clase y me manda su nombre completo, yo voy a creer. ya. Y si no estuvo, me dice envíeme el material de la primera clase porque yo quiero recibir mi certificado esta charla no es para personas solamente de novatec es para todas las personas que están trabajando en redes de mercadeo y son líderes y que trabajan en proyectos de comunicación hoy vamos a hablar acerca de la comunicación prejuiciosa mi nombre es boris darmon ya lo sabemos ustedes ya lo saben también eh, estoy trabajando en proyectos de capacitación para líderes, eh, estamos en una escuela de líderes, soy escritor, tengo 11 libros escritos, eh, uno de ellos tiene cuatro ediciones y estoy sumamente contento de poder ser contributor al conocimiento de las personas. No se prejuicie de este servidor. Si soy creído es un problema mío, si soy orgulloso con lo que hice es un problema mío, si usted es orgulloso es un problema suyo. Si es humilde, maravilloso. Si yo soy humilde, maravilloso. Si no lo somos, eso es un problema de cada uno. Pero trabaje un proyecto de liderazgo donde usted pueda trascender hacia las otras personas. Lo que hemos tratado en la clase pasada fue la ética en el liderazgo. Ya saben ustedes lo que tienen que hacer. Y hoy vamos a tratar nosotros, vamos a tratar un tema distinto. La interpretación prejuiciosa de la comunicación. ¿Por qué entendemos o por qué hemos puesto el título de esta, de esta charla como la interpretación prejuiciosa? Todos, sin excepción, no hay uno en el mundo que no tenga ideas formadas en la mente que no nos lleven a pensar prejuiciosamente. Y escuche bien lo que voy a decir. Pensar prejuiciosamente no es malo. Pensar prejuiciosamente nos lleva a pensar analíticamente. ¿Cuándo el prejuicio es malo? Cuando siempre nos conducimos a pensar mal de las otras personas. Aunque hay un dicho que dice, piensa mal y acertarás. Te voy a dar una recomendación y te lo digo así de corazón piensa bien y aunque no aciertes es la mejor manera de mantener una interpretación pura el otro día escribí en mi facebook como lo hago constantemente hay dos palabras que a los que a mis lectores no les gusta estúpido ignorante una persona se enojó y me dijo, tú andas insultando a la gente porque escribes la palabra estúpido como si fuera algo natural. Le dije yo, es que tú estás interpretando la palabra estúpido dentro de tu prejuicio, de tu interpretación prejuiciosa, negativa. Vete al diccionario. Como yo sé que no lo va a hacer, se lo escribí, lo que sale del diccionario y de dónde lo saqué y se lo envié. Yo no sé si cambió de opinión. Cuando le digo ignorante a una persona... Es porque yo mismo soy un ignorante, ignoro miles de cosas y el que se sienta ofendido porque le decimos ignorante es porque está utilizando una interpretación prejuiciosa en la comunicación dañina para sí mismo. No hay cosa más hermosa que reconocerse como ignorante porque eso te impulsa al aprendizaje, te impulsa a, la, a, aprender, a aprender lo que no sabes. Y eso es lo que tú, líder que me estás escuchando esta noche, tú tienes que aprender. Porque si no lo aprendes, esta charla no te va a servir. Esta charla va a ser simplemente una más del montón. Me dijo una persona de la charla primera, me dijo, doctor, la verdad, me cambió la mente. Me hizo pensar diferente. Y espero que esta también nos ayude a ustedes y a mí, porque yo también aprendo a pensar diferente La comunicación. Toda información que se da, se da en datos basados en imágenes. Cada vez que tú dices, yo volé en un avión, yo, persona, volé no con mis alas, sino dentro de un avión. Yo estoy dando datos que están relacionados con imágenes. La comunicación siempre está relacionada con imágenes. Yo voy a dar una conferencia. La conferencia es una charla pública o vía Zoom. O sea, siempre los datos que damos están relacionados con información en imágenes. Así fuimos creados. Cuando mi papá quiso regalarme en Navidad un tren, yo tenía solamente siete años. Y a mis siete años yo no sabía, no tenía idea que a los siete años existían los trenes. Yo no había salido nunca a la ciudad, solo vivía en el campo, en un pueblito muy pequeño. Entonces, cuando mi papá me dijo en Navidad te voy a regalar un tren, yo imaginaba al tren como un árbol con ramas o como un pájaro o como un animal de la selva. Cuando él trajo el tren en una caja, yo miré la imagen del tren y lo tiré al piso. Le dije, ¿qué es esto? Yo no quiero este tren. Y él me dijo, ¿por qué te enojas? Déjame abrir la caja. Abrió la caja, me hizo conocer. Vi la imagen. Yo no sabía qué era. Fue a la tienda, trajo cuatro pilas, esas pilas grandes que había, las puso, prendió el tren y comenzó el tren a caminar por toda la casa. Comencé a asimilar las imágenes y a interpretar que un tren era otra cosa distinta a la que yo había pensado. ¿Qué desarrolla o qué es lo que influencia mi interpretación? Las experiencias, las imágenes relacionales que, con las cuales yo he tenido un contacto, los estados de ánimo, la psicoaxiología que me llevó a pensar y actuar. ¿No le ha pasado a usted cuando alguna vez en su primera relación de amigos una muchacha o un muchacho le dio un beso? <risa> ¿Quieren que les cuente mi anécdota? Yo tenía solamente 12 años, era un niño de la selva, no tenía idea qué significa besar a una niña en la boca, pero ella me besó en la boca. Y me fui corriendo al cuarto, yo estaba en un internado, habíamos salido a jugar un momento, ella se acercó, me dijo que yo le gustaba y me dio un beso en la boca. Y cuando llegué, supe que me besó en la boca, me fui a mi cuarto, saqué mi cepillo de dientes y me lavé los dientes y los labios. La relación que tenía y el estado de ánimo me llevó a actuar de una manera. Y eso se llama psicoaxiología. Mi mente me condujo a una acción. Ahora, esa acción puede ser tóxica, puede ser negativa. Puede ser una reacción proactiva buscando una solución a la situación. Podría haber pensado, qué lindo beso, pero no tenía experiencia. Es una linda niña, pero no tenía ni siquiera idea que eso se hacía a los 12 años. No se sientan mal que les cuente esto, pero es verdad. Para que vean ustedes que las experiencias, las imágenes relacionales, el estado de ánimo y la psicoaxiología de nuestra mente y nuestras acciones nos llevan a tener lo que nosotros conocemos como la interpretación. Cuando este sedazo pasa por nuestra mente y relacionamos las cosas que hemos escuchado en imágenes, en datos, entonces decimos que conocemos. Conocer es lo que sucedió cuando usted ingresó al negocio en el cual usted está. Ah, no, pero ese negocio me han dicho que es una estafa. O oh, no, me han dicho que esos productos no se pueden vender. Oh, me han dicho que esos productos son muy caros. ¿Quién está hablando? ¿Está hablando su experiencia? ¿Está hablando sus imágenes relacionales? ¿Está hablando su estado de ánimo? Un hombre fue enviado por un, por un gerente, un dueño de una, de una tienda, lo mandaron al África y llegó al pueblo porque querían ver si podían vender zapatos en el África. Y cuando llegó al África, el gerente que fue hasta allá dijo, señor... Al segundo día estaba en el hotel, dijo, señor, aquí no funciona la venta de zapatos porque aquí nadie usa zapatos. Así que, por favor, no piense traer la fábrica de zapatos acá porque aquí nadie le va a comprar zapatos. Muy bien, lo mandó a traer en el avión. Dos semanas después mandó a otro de sus trabajadores, un poco menos, menos de, de rango, y cuando llegó al África y bajó del avión y vio que todos estaban sin zapatos, a la noche le mandó un mensaje, le dijo, señor... Consiga una inversión de dos millones de dólares y traiga la fábrica aquí al África, porque aquí nadie usa zapatos. Todos necesitan zapatos. ¿Qué hizo que la interpretación de uno sea diferente al otro? Las experiencias, la psicoaxiología, la visión proactiva. ¿No le ha pasado a usted que cuando usted comunica de un negocio a una persona, dice, ah, no, no, no, no, eso no es para mí? Oh, eso no, eso no, para mí no me sirve eso. La gente se niega o acepta nuestra información de acuerdo a las experiencias, las imágenes relacionales que están relacionadas con ellos, los estados de ánimo, la psicoaxiología proactiva, etc. Y voy a contar hoy día una infidencia respecto de mi esposa. Cuando mi esposa vio que yo trabajaba en redes y ella me dijo, no, yo no sé vender. Por favor, estos temas para mí no funcionan. Hace cuatro meses se asoció a la compañía Mary Kay. y en cuatro meses ha ganado ella en cuatro meses vendiendo, cosa que no sabía vender según ella, ha ganado ella lo que ella ganaba en su trabajo en seis meses, en ocho meses, perdón. Ha ganado en cuatro meses lo que ella ganaba en ocho meses y en la casa, sin salir de la casa utilizando la tecnología. Tú tienes que aprender a escuchar, pero no prejuiciadamente hacia lo negativo. Tienes que aprender a escuchar para aprender, no para contestar, no para negarte, sino para absorber e ir a buscar la información necesaria para que tú puedas ser un líder de éxito en tu trabajo. La comunicación está presente en el aprendizaje, en el aprendizaje mediante la convivencia. Tú puedes aprender a convivir ahora a través de las redes. Solamente mirándonos, o ustedes me están mirando a mí, yo no los puedo ver porque estamos eh, con cámaras apagadas, pero podemos convivir y aprender mediante la convivencia. La comunicación, escuchen bien, es para convivir, no para competir. Ah, Boris habla bien, claro, tengo 40 años como profesional hablando, algo he aprendido, no soy un buen orador todavía, espero morir por lo menos aprendiendo un poco más, pero mi primera charla lo di a los 8 años porque mi madre necesitaba un predicador en la iglesia, así que desde los 8 años yo vengo hablando en público, pero no lo hago para competir, bueno, intento no hacerlo para competir, sino para convivir. No quiero decirle a la gente, ah, yo sé hablar mejor que tú. No, estoy interesado en que tú y yo aprendamos a convivir mediante la comunicación. Que la comunicación sea tan clara, que la comunicación sea tan amena, que la comunicación sea lo suficientemente hermosa como para convivir y hacer cosas grandes juntos. Pero para eso hay que desarrollar la competencia. No es la competencia de competir es la competencia de habilidad, es la de desarrollar capacidades con las que cuente el individuo para algo. Las capacidades o las competencias tienen que ver con cosas observables a través del desempeño. Yo puedo decir que fulano mengano tiene la capacidad de poder hablar en público. Puedo decir que, que tal o cual persona puede convencer simplemente diciendo cuatro palabras, con un gesto puede convencer. Mi esposa me convence a mí cuando quiere ir a comer afuera. Ella me dice, ya yo sé, quiere ir a comer afuera, Te invito a comer afuera, vamos a comer, nos vamos a un restaurante y comemos algo rico. La comunicación puede ser observable, pero para eso hay que desarrollar la capacidad y eso se llama la competencia de la comunicación. No son observables muchas veces en forma directa, pero son observables. Las competencias tienen que ver con nuestra capacidad de desarrollar esa habilidad. La competencia tiene cuatro áreas importantes que ustedes tienen que tomar en cuenta. Conocimientos, que es el conjunto de información almacenada mediante la experiencia, o el aprendizaje de posterior, a posteriori. Es decir, alguien te dice, amigo, esta noche hay un eclipse. ¿Eclipse? ¿Qué es eso? ¿A qué hora? A la una de la mañana. A ver, ¿cómo lo puedo observar? Ah, muy bien, dicen que si utilizas tu celular, va a haber un sistema, un app, donde tú, ah, qué interesante, no lo sabía. ¿Y cómo se baja el app? Y comienzo a buscar la información. Y esa información me permitirá desarrollar el conocimiento a posteriori. Posteriori significa después que alguien me, me pinchó las ganas de poder aprender. En segundo lugar, tiene que ver con desarrollar la habilidad. Si tú quieres aprender a hablar en público, tienes que hablar. Y te tienes que escuchar para saber qué es lo que dices. Ustedes se han dado cuenta que yo no me apoyo mucho en el... Eh, mm, mm, ah, para... ¿Por qué? porque solamente el que lee puede evitar lo que nosotros llamamos los bastoncillos en la comunicación. Los bastoncillos en la comunicación son, eh, este, como decía, pues, pero, y no dice nada. Esas habilidades solamente se pueden, o, o, o perdón, las, los, las taras de la comunicación o bastoncillos de la comunicación se puede desarrollar cuando tú, te pones a desarrollar destreza de la comunicación. Y eso se logra, ¿saben cómo? Leyendo. No hay otra manera. Porque ¿qué es lo que hace el cerebro cuando tú lees? Los sinónimos de las palabras se graban en tu mente. Y cuando tú hablas, y es tu idioma natal, te sale naturalmente. Para desarrollar la pericia, tienes que adquirirla a través de la destreza de la comunicación. Además de eso, tienes que añadir actitudes, que es la expresión propia de una persona en estado de ánimo. Imagínense yo hablando esta noche así, bueno, mis amigos, para desarrollar la competencia, necesitamos. No, tú tienes que tener actitud. Tienes que mover las manos. Ay, pero yo no sé hablar con las manos. Aprende, porque eso es lo que la gente ve. Hoy estoy hablando en una cámara y tengo que hacer así. Antes podía levantar mis manos así, no lo van a ver ustedes, pero lo tengo, tengo que aprender a comunicarme ahora a través de las redes. Número cuatro, conductas o comportamientos. Con modalidades, como acomodación al actuar en ámbitos distintos. Hoy tenemos aquí mexicanos, colombianos, tenemos aquí peruanos, tenemos de diferentes países. Hay algunas palabras que de repente tú no lo vas a entender porque soy peruano, y como en la comunicación de Zoom, no tengo todas las habilidades o toda la información para saber quiénes me están escuchando y qué palabras pueden ellos escuchar. Pero puedo referir, por ejemplo, si a alguien le gusta comer algo y digo que le gusta comer un buen pan, seguramente los peruanos y latinoamericanos lo vamos a entender. Pero es más rico una tortilla con su frijol y su quesito y su pedacito de carnita, ¿cierto, mexicanos? Claro, hablo también en el lenguaje de los mexicanos. Es importante en la comunicación para desarrollar la competencia, los conocimientos, las destrezas, las actitudes y las conductas o comportamientos que te permiten desarrollar la comunicación. Dentro de la comunicación está la competencia lingüística. Esta fue acuñada por un estudioso llamado Chomsky. Se relaciona con las leyes fonológicas y sintácticas, orden y la relación que rigen las relaciones entre los términos de la lengua. Hay algunas personas que hablan así. Observación. Mi querido amigo, si tú no corriges, especialmente el, el, el caribeño usa mucho eso y el peruano también, tú no puedes decir observación. Tú no puedes decir lactoc. Tú tienes que pronunciar adecuadamente la palabra. Por eso se llama competencia lingüística, fonológica. Si tú le dices en tu oratoria, señoras y señores, voy a aprender mi lactoc el prejuicio inmediatamente se vuelve, se bloquea. ¿Quién me va a hablar este que ni siquiera sabe pronunciar bien la palabra? ¡Qué barbaridad! Un orador diciendo observación. Inmediatamente bloqueas a tu audiencia. Tú no puedes utilizar la competencia lingüística inadecuadamente. Tienes que hacerlo de la manera adecuada. La competencia lingüística es diferente según se trate de habilidades receptivas o productivas. La competencia del hablante no se limita a los aspectos gramaticales, sino también a la fonología. ¿Te das cuenta que yo puedo pronunciar la palabra que quiero intensificar diciéndole de manera más lenta? Y tienes que saber utilizar la tonalidad de las palabras. Porque de otra manera, tu conversación es una conversación vana, banal, sin valor, sin sentido. Y la gente no quiere escuchar una conferencia así. Chomsky decía, es el sistema de reglas interiorizadas que permite al hablante comprender y producir un número de frases, de un número infinito de frases. Himes mejoró el sistema. Dice, es la capacidad de que adquiere un hablante nativo en su lenguaje. Y que le permita saber cuándo hablar y cuándo callar también. Sobre qué hablar y con quién, dónde y de qué modo hacerlo. Cuando tú quieres estar enojado y demostrar que estás enojado, tú puedes levantar la voz o puedes simplemente bajar la voz. Tu hijo te dice, papá, pero yo te dije. Tú callas un poco y le dices, ¿me lo dijiste? ¿En qué momento? Si no te lo dijo... Ay, papá, pensé que te dije. Ah, bueno. Tú puedes demostrar tu desagrado bajando la voz o también subiendo la voz. Tú me dijiste a mí. ¿Cuándo lo dijiste? No seas muchacho malcriado. O sea, puedes tú intensificar y comunicar de una manera, pero tienes que acompañar y saber en dónde, a quién y con quién estás hablando. Eh, Gerardo, él sabe cómo, cómo yo hablo cuando estoy reclamando algo porque es mi patrocinador. Dentro de la competencia también está la competencia pragmática. ¿Qué es la competencia pragmática? Es el estudio de la lengua en su contexto de uso. Si yo digo pan, mi querido amigo, tú sabes que si digo pan con queso, estoy hablando de pan con queso. Si te digo es como el pan con queso, entonces el pan con queso se está refiriendo a algo que es ilustrativo. Si yo digo voy a comer pan con queso, eso se llama pragmática, quiere decir que está concreta la palabra. El conocimiento práctico de las leyes de uso de la lengua están en el cuándo, en el cómo, con a quién y para qué. Hay un ejemplito muy interesante ahí. Papá, del otro lado del mar está África, ¿no? Y el papá dice, sí concreto. Definitivamente, si el África está al otro lado, sí tiene que estar. Si yo estoy en América, al otro lado está África. Eso se llama concreción pragmática. A veces, en la, com en la comunicación necesitamos hablar cosas pragmáticas. Pregunta, el producto que tú vendes, ¿es bueno o es malo? Es buenísimo. Me quitó las arrugas. Ah, pragmático competencia pragmática. Has dicho algo concreto y para eso tienes que ser muy claro. La competencia comunicativa también tiene que ver con algunos conceptos que ha acuñado Del a finales de los 60. Él dice que la competencia lingüística unida a una competencia pragmática concreta lo que nosotros conocemos el discurso. Es decir, si yo hablo de manera adecuada, fonológica, sintácticamente, o sea, el lenguaje adecuado de la manera como tengo que hacerlo, con concreción clara en mis palabras, entonces se conoce eso como el discurso. Yo estoy haciendo en este momento un discurso. Nosotros tenemos un ejemplo muy interesante que tú lo puedes revisar, si tú quieres, lo puedes revisar en el Internet, el discurso de nuestro querido presidente, con tristeza lo digo y con mucha pena, el presidente Castillo utiliza un lenguaje que no es pragmático y más aún no tiene lingüística porque la relación de las palabras, la oración no está bien construida y no se concreta para el, la comprensión y para poder hacer un discurso o alguien se lo escribe mal que no sabe o él mismo no sabe armar un discurso porque no aprendió. Entonces el que no aprendió está en condición de ignorancia para no utilizar la palabra ignorante e insultar. Pero es importante es importante que para la comunicación, una comunicación de competencia que tiene la capacidad debe unir la lingüística con la pragmática y entonces se convierte en un discurso. Tú quieres hablarle a alguien de tu proyecto de Novate, de tu proyecto de Fitting, de tu proyecto de Medicare, de tu proyecto de Royal Pew, de tu proyecto de lo que tú quieras, Tienes que aprender competencia lingüística clara y precisa y competencia pragmática. ¿Qué es el discurso? Es la actividad de comunicación que tiene como resultado unidades de sentido, textos adecuados, coherentes y cohesionados. Si tú logras eso, tus prejuicios tuyos se van a diluir. Y los de los otros van a buscar comprensión. Porque pueden decir, este habló muy bien, dijo algunas cosas interesantes, solo que no la entendí. Voy a tratar de buscar porque no tenía información. La competencia comunicativa entonces es el conjunto de procesos y conocimientos de diversos tipos lingüísticos. Escucha bien, sociolingüísticos, porque no todos hablamos igual. En Argentina te preguntan, vos quién sos en Perú te decimos tú quién eres en Chile se dice a ver cómo se dice en Chile ni me acuerdo cómo se dice en Chile bueno no me acuerdo en Chile aquí se dice te vas aquí, aquí decimos te vas cuando preguntamos a alguien en Chile se dice te vas no entonces son lingüísticos sociológicos o Tipos de lenguaje que se usan en diferentes grupos de personas, en diferentes sociedades. Y también tiene que tener un sistema estratégico. <risas> y aquí les tengo que confesar algo. ¿Por qué estoy dando yo estas clases de la escuela de líderes? Porque tengo una estrategia. Yo estoy un año en el negocio de Novatec. Para los que no saben y que son de otros grupos que no son de Novatec, yo quería durante un año comprobar que Noatec es una compañía que yo puedo recomendar. Y para poder recomendar, lo voy a hacer a través de las personas que alguna vez los invité a este negocio o al negocio de Fit Team, en el cual también estoy, o en el Royal Q, en el cual también estoy, y en otros negocios de ventas de terrenos que también tengo. La pregunta que yo le hago a las personas es, ¿tengo yo alguna estrategia y por qué estoy enseñando esto? Porque yo quiero que tú cuando invites a tu negocio, a otras personas, lo hagas ética y adecuadamente en tu lenguaje. Porque el gran problema de las personas en la comunicación es que como no tienen la competencia desarrollada, mienten, faltan a la ética, ofrecen cosas que no corresponden, o sea, exageran, uy, te vas a hacer millonario, en dos semanas vas a tener mucha plata, uy, vas a vender tanto, olvídate de este negocio. Y ese es el gran problema. Porque no somos conscientes de que estamos hablando a un público que nos está escuchando y que de alguna manera prejuiciosamente nos está creyendo y que después nos van a reclamar. Amigos, líderes que están esta noche aquí, no saben ustedes el privilegio que siento yo de poder comunicar esto y aprender juntamente con ustedes. Y quiero decirles a ustedes sin siquiera una mínima o el mínimo deseo de ser orgulloso, decirte que te felicito por estar aquí. Porque sé estratégicamente que este discurso que estamos hoy día participando ustedes y yo, nos va a ayudar por lo menos a tener cuidado al hablar y no exagerar cosas que no necesariamente tenemos que decir. Y ahí está el gran problema. Tenemos que crear un discurso que contenga un sistema típico lingüístico para la persona que estamos hablando, que contenga un contexto sociológico lingüístico de que la persona que está escuchando lo entienda. Y que en vez de ofrecerle pan, le ofrezcas tortillas, es un mexicano. Y si es un peruano, le ofrezcas una, un pan, un pan este, francés o una chiabata porque son las cosas que comemos aquí. Y si es chileno, le ofrezcas una marraqueta. Entonces tienes que aprender cuál es el, el, el lenguaje sociolingüístico de tu oyente. Utilizar la estrategia adecuada para poder hablar adecuadamente y utilizar, o sea, presentar adecuadamente tu proyecto y también discursivo, que sea bien construido enciclopédicamente hablando, literariamente hablando, mediáticamente, que el hablante, oyente, el lector deberá poner en juego para producir o comprender discursos de acuerdo a la situación, el contexto y el grado de formalización que requiere la comunicación. La competencia comunicativa involucra muchas otras cosas más, lingüística, pragmática, semántica, textual, metalingüística. ¿Qué es metalingüística? Eso que la persona escucha y que entiende sin que tú le ayudes. Eso que está dentro pero que no lo sabes cómo lo va a llevar y hacia dónde. Eso que está fuera de tu control. Enciclopédica porque tiene que ver con las, con la forma de construcción de, la, de del lenguaje que conocemos, literaria por supuesto y poética. Hay que hablar de manera poética también. Hay que utilizar un poco ese sentido de las palabras adecuadamente para que pueda llegar al corazón. Yo quiero decirles una falencia que estamos teniendo los martes y los jueves. Somos muy pragmáticos para presentar las conferencias de los martes y los jueves. Hablamos, hablamos, hablamos, hablamos y ¡pum! terminamos. Tenemos que ponerle un poco la poesía. Hay que ponerle un poco la, la idea de que podamos este, buscar en el corazón de las personas el deseo de entrar al negocio. Hay que hacer un llamado al corazón de la gente y para eso hay que utilizar un poco una lingüística un poco más poética, más cercana a la realidad de la persona. Y cuando tú hagas tus presentaciones a solas con alguien, utiliza también un lenguaje adecuado. Canal y Swain dicen ellos que el dominio de sistemas fundamentales de conocimientos y destrezas necesarias para la comunicación son importantes. Esta especifica diversas subcompetencias. Lingüística, dominio del léxico la morfología, la fonología, la sintaxis, ya después ustedes investigan cada palabra porque eso va a ser el, el, el trabajo de ustedes. La discursiva, hablar de forma adecuada, en formas gramaticales y con sus significados, utilice sinónimos, muchos sinónimos que pueden ayudar a poder comprender mejor las palabras. Estratégica, dominio de las habilidades y normas de la comunicación. Ya lo hemos mirado un poquito eso. Entonces, el enfoque con, comunicativo considera, Escuchen bien lo que dice. Considera que se requiere ir más allá de la simple transmisión y adquisición de conocimientos gramaticales. Oiga, doctor, pero yo hablo así como colombiano. ¿Qué hago? Bueno, aprende cómo hablan los peruanos. Aprende cómo hablan los españoles. Aprende cómo hablan los brasileños. Tiene que ir más allá del simple, de la simple, la simple transmisión de conocimientos gramaticales implica conocimiento de estrategias reales en su uso. ¿Cómo hablan los americanos, españoles, o que hablan español en Estados Unidos? Hay que saber, dominio real. El enfoque comunicativo tiene que ir al dominio del lenguaje, de aspectos culturales. Cuando yo fui a los Estados Unidos y hablando español quise hablar con un dominicano, no me entendió. Oye, chico, ¿qué me está diciendo tú? Un cubano me dijo, oye, ¿De qué país eres tú? ¿Tú eres español o qué hablas? Entonces, tenemos que tener un poquitito de conocimiento de la cultura. ¿Cómo manejan la pragmática ellos? Oye, chico, tú me estás diciendo tal cosa. No, eso no son frijoles, son gandules. ¿Qué cosas son los gandules? No tenía idea. Tienes que saber en qué entorno estás hablando. Y quién es la audiencia. Yo tuve el privilegio, y se los voy a contar como un acto de orgullo personal, y si le crea prejuicio, está bien. Piénselo negativo o positivamente. Tuve el privilegio de ser orador del Congreso de la República en mi país. En cuatro ocasiones fui invitado para dar conferencias en el Congreso. Y algo sucedió en esa ocasión. Di mi primera charla, hubo asistiendo 256 personas y se quedaron fuera 150 personas por el título de la charla. Entonces la encargada me dijo, doctor, tiene que hacer una charla otra vez en dos semanas, porque mucha gente se quedó afuera. Hicimos la conferencia de nuevo y se quedaron 300 personas afuera, no pudieron entrar y muchas de ellas eran nuevas que no habían escuchado antes. Me dijo, hay que hacer la conferencia otra vez. Y le digo yo, ¿y por qué la gente quiere escuchar esa conferencia? Ah, porque la audiencia está interesada en el tema que usted está dando. Ah, liderazgo, proactividad y el éxito, es el tema. Ah, y él le digo, ¿y esas charlas no dan acá? No, acá damos charlas, esas charlas de cómo hacer gestión pública, que las leyes no sé cuánto, y la gente viene como 15, 30, 40 veces vienen a las charlas. Pero esas charlas que usted da, le gusta a la gente. ¿Por qué? Porque está de acuerdo la, al entorno de la audiencia. Perdonen que se los cuente yo, podría haberlo contado a otra persona, pero se los cuento pues como anécdota para crear prejuicio. Entonces, el enfoque es comunicativo, función fundamental del, de la comunicación o del lenguaje. Usted expresa, y cuando usted expresa, expresa sentimientos, pensamientos y acciones. ¿Qué tiene que hacer el otro lado? Saber escuchar. Si usted es el que escucha, aprenda a escuchar, pero no escuche solamente las palabras, sino los sentimientos, la sonrisa. Los gestos, los pensamientos. Ah, este me está diciendo por algo. No sé si a ustedes les ha pasado. Papi, este, ¿quieres que limpie la casa? ¿Qué quieres? ¿Qué estás queriendo pedirme? Ah, es que mi amigo me ha invitado a ir a la bicicleta, pero hoy día, como tengo mis clases, quiero que me des permiso. Ah, ah. Sus pensamientos estaban detrás de aquella comunicación y acciones que estaba presentando. Es importante saber escuchar y saber cuál es la intención de la persona que se comunica con nosotros o cuando nosotros comunicamos. Si tú eres un coach, un coach debe comprender el concepto de la competencia comunicativa y es consciente de su complejidad. Escúchame bien. ¿Tú crees que tú, como líder, que ya sabes comunicar un poquito, ya sabes todo? No, no, no. Tienes que saber que la, la comunicación es compleja. Es muy compleja. Puede ser o puede aportar nuevas dimensiones a su práctica, a su práctica coach. Yo soy coach, certificado, he estudiado para eso. No significa que sepa todo. Cuando hablo con un niño, o hablo con mi esposa, o hablo con una amiga, o quien sea, me enseñan cosas increíbles. Te crean iniciativas que estimulen el desarrollo de las habilidades de manera equilibrada y progresiva. Si tú eres un aprendedor, perdónen la palabra, si tú eres un aprendedor empedernido, vas a poder desarrollar competencias comunicativas como tú no imaginas. Aprende. No te quedes con el que tú ya sabes. Aquel que dice saber mucho es porque nada sabe. Y eso es lo que tenemos que aprender a romper dentro de nuestros prejuicios de comunicación. La competencia comunicativa es la serie de habilidades y conocimientos subyacentes que hacen posible su actuación en los intercambios sociales. ¿Qué pasaría de nosotros si no pudiéramos comunicarnos? ¿Qué pasaría con nosotros si no podríamos hablar o decir algo? El hablante nativo usa la lengua atendiendo a los factores que intervienen en la comunicación, de, de, de las ciencias de la comunicación, de su interlocutor. ¿Quién es el interlocutor? El lenguaje. Y las relaciones que le unen a él. ¿Cómo estás unido a tu lenguaje? Al propósito del intercambio comunicativo, los parámetros espacio-temporales y el tema que abordan. Voy a hablar con el señor Betancourt. Queremos hacer un evento en Colombia. ¿Cómo es eso, doctor? Evento. No, no, no, un centro de capacitación para reunirnos. Ah, qué bueno. Entonces utilizo el lenguaje que entiende él y que entiendo yo. Y nos comunicamos. ¿Y por qué dice temporales? Porque estamos hablando de un espacio en un momento y, por supuesto, el tema que abordan. Estamos hablando de un evento en el cual nos queremos reunir todos. O sea, tiene que estar relacionado con eso. Hay muchas personas que quieren explicar algo y se pasan por las ramas y nunca terminan de concretar en la comunicación. Por eso es importante la, la competencia comunicativa señala el conocimiento pragmático, sociocultural, discursivo de que, además del lingüístico, Dispone el hablante nativo a la hora de hacer uso de la lengua. Utilice el lenguaje que usted conoce y que le es apto para usted. Ahora, la competencia lingüística con la competencia pragmática le permite al hablante ser asertivo. ¿Qué significa ser asertivo? Que sea entendido. Ser asertivo no es apuntar, no es apuntar al blanco. Ser asertivo es dar en el blanco. Mucha gente le gusta hablar, pero no sabe si le han entendido. No le digas a la gente, me han entendido, eso es un insulto en la, en la oratoria. Deben decir, me he dejado entender, he sido apto en mi comunicación que he sido claro. No le diga a la gente, me han entendido, en otras palabras, oye burro, ¿me has entendido? Hey, no, ese lenguaje no se usa. El hablante une a su saber sobre las reglas lingüísticas, la competencia lingüística, otra serie de conocimientos de orden sociocultural que se mantiene en su saber hacer, la competencia pragmática, con la lengua y desarrolla lo que conocemos como la asertividad. Este es un componente que me tomaría más o menos una hora explicarlo, pero voy a tomarlo de manera sencilla. El estilo de la comunicación, que tiene que ver con comportamiento, forma y expresión, para poder ser asertivo, necesita entender el comportamiento que está al lado izquierdo, derecho, izquierdo que dice comportamiento de madurez y forma de expresión consciente, congruente, clara, directa y equilibrada. Si tú quieres ser una persona que no desarrolla la asertividad, tu comportamiento puede ser agresivo, puede ser inconsciente, culposa, rabia y sobrevaloración. Cuando tú hablas y echas la culpa a tus, a tus oyentes, pierdes el sentido de asertividad. Tu comportamiento puede ser de sometimiento a la voluntad del otro o inconscientemente ansiosa y evitativa. Según su expresión, el comportamiento puede ser tolerante si es correcto, puede ser verbal seguro y propositiva, pero si es incorrecto puede ser eh, puede ser agresivo y no desarrollar lo que es adecuado. Pero es importante en el lenguaje no verbal demostrar seguridad y postura al hablar. Hemos perdido tres oyentes. Espero que sea por el internet y no porque les aburrí con mi presentación. Es un poco pesada porque estamos aprendiendo. Esto no es una charla cualquiera, es una charla de aprendizaje para líderes. La competencia sociolingüística norma, su norma de uso es saber lo que es apropiado en un contexto. Si hablo a los mexicanos, hablaré como mexicano, en el lenguaje de los mexicanos. Si hablo a los colombianos, hablaré lo colombiano Si hablas a los peruanos, si tú eres colombiano, tienes que buscar el lenguaje de ellos. ¿Por qué? porque la competencia sociolingüística no solamente quiere ser asertiva, sino también inclusiva. Debe desarrollar conocimiento de los modos de expresión de diferentes jerarquías. Si tú hablas a gerentes, si tú hablas a jóvenes, si hablas solo a mujeres, si, si hablas a personas, a personas de cierto estatus, tienes que saber cómo hablar y por qué en ese contexto. Debes utilizar adecuadamente los registros y las variantes dialécticas. Si tú vas a hablar con personas de alto rango de estudio, vas a utilizar eh, dialéctica técnica. Si vas a hablar con personas sencillas, tú vas a hablar una dialéctica simple. Se adquiere mediante la práctica, señores. Hay que practicar. Si puedes, puedes grabarte también. ¿Qué buscamos con la competencia sociolingüística al servicio de la comunicación asertiva e inclusiva? Colocar a los participantes en situaciones de usos diferentes. Diferentes interlocutores, edad, diferentes contextos, diferentes temáticas. Cuando nosotros ofrecemos un producto que es internacional, como el de Novatec, como el de fitting como Merike y otros, otras compañías que ustedes trabajan también conmigo, eh, ustedes tienen que aprender a desarrollar los, eh, los conceptos de quiénes son los interlocutores. Los documentos visuales que usamos tienen que ser relacionados con las personas que participan. Sus contextos, los escritos, tienen que tener un punto de partida en los el cuales ellos comienzan a escuchar algo que ellos conocen, porque no te olvides que estás comunicando imágenes. Y eso convertirá tu comunicación en asertiva y al mismo tiempo inclusiva. Puedo estar cometiendo yo la falta de asertividad y también la inclusividad, pero estamos intentando. La competencia estratégica ya tiene que ver con un orden cognitivo, es decir, con la habilidad de manipular el lenguaje. Oye, Betancur, ¿qué te parece a ti, amigo, si hacemos un evento en Colombia y tú eres uno de nuestros anfitriones y tú nos das una charla? Puedo manipular el lenguaje, pero de manera positiva, utilizando organismos verbales. Oye, tú eres tan importante, me gustaría entrevistarte en mi, en mi, en programa, en mi programa conversando contigo. Puedo manipular, pero de manera positiva. Pueden ser verbales y no verbales, compensando dificultades de los hablantes o los oyentes, entonces lo vuelvo asertivo e inclusivo, que es lo que yo quiero finalmente lograr en mi comunicación para evitar, para evitar los conceptos prejuiciosos. Vamos terminando. Pues la finalidad de la competencia estratégica en la comunicación asertiva e inclusiva es mejorar los mecanismos de aprendizaje y de comunicación propios del hablante, oyente, y levantar la estima propia. ¿Cómo quieres que una persona te siga en tu negocio cuando tú lo tratas mal? Le dices, no, uy, tú lo que estás haciendo estás mal, amigo. Ese negocio, olvídate, eso no te va a dar nada. Así no puedes convencer a nadie cuando quieres invitar a alguien a un negocio. Tienes que mejorar. La competencia estratégica te permite ayudar a la persona a levantar su estado de ánimo, su autoestima de tal modo que diga, oye, qué increíble, si tú lo pudiste hacer, yo también lo puedo hacer. Si a mí me ha pasado eso, a ti también te puede pasar. Si yo he logrado eso, tú también lo puedes lograr. Ese concepto es el propósito de la competencia estratégica dentro de la comunicación. Romper los prejuicios. No, pero eso no es para mí. Mira, vamos a intentarlo. Yo te voy a ayudar. Si lo logras, Bien, y si no, también, tranquilo, pero vamos a intentarlo. No hay peor cosa que no podemos intentar. Las oportunidades aparecen de vez en cuando, no siempre. Y a veces no aparecen dos veces. Ah, qué interesante. Utilizar el sistema estratégico para lograr. Entonces viene la competencia discursiva, que permite comprender y construir discursos. Los discursos tienen que tener un inicio, tienen que tener una proposición, tienen que tener un desarrollo claro de las partes que sean lógicas consecutivas. Si alguno de ustedes un día quiere aprender cómo armar un discurso para cualquier presentación, incluso para declararse a una dama y poder conseguir una esposa o un esposo, me avisa. Le ayudamos a construir. Exige el conocimiento de los modos en que se articulan las unidades lingüísticas para la creación de un texto que sea correcto, que sea cohesionado. Y que sea coherente. Hoy se utiliza el lenguaje cantinflear. ¿Por qué razón? Porque Cantinflas puso en el lenguaje esa palabra porque lo que él decía, lo decía sin querer, de una manera totalmente desordenada y sin tener un significado finalmente. Aunque después, pum, se ordenaba y ponía una palabra que finalmente decía lo que quería decir. Pero cantinflear no es propio o no es mejor en la competencia discursiva, porque si no vas a perder tiempo, nadie te va a creer, o vas a aumentar cosas y mentir, y el prejuicio está inmediatamente allí para evitar ser comunicación. ¿Qué debe de hacer el comunicador para desarrollar la competencia discursiva? Ofrecer modelos, desde frases sencillas, contextualizadas, hasta discursos completos. Suscitar la observación de las formas lingüísticas y su comportamiento. Por ejemplo, organización interna del discurso, sus partes, de los marcadores discursivos, cuáles son las partes más importantes y de las formas lingüísticas utilizadas según el contexto. Voy a utilizar este lenguaje cuando haga esta presentación, voy a usar esta ilustración, voy a decir que si yo quiero realmente tener éxito, tengo que salir en mi avión a toda fuerza, porque ningún avión sale a media fuerza, porque si ya sale a media fuerza no se eleva. Ah, qué interesante la ilustración que está usando. La discursiva está explicándome que si yo quiero lograr algo, tengo que salir a toda velocidad. Promover la toma de conciencia de ellas. La gente debe estar al tanto de, esa, de lo que estás diciendo. Articular la práctica guiada. Debe ser guiada del punto uno hasta el punto tres y deben tener interconexiones. Promover la práctica autónoma. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué les pareció la charla? ¿Les gustó? ¿Qué pensó usted? ¿Qué encontró usted? Yo voy a preguntarles a ustedes al final dos a tres personas les voy a preguntar qué es lo que finalmente aprendió de esta noche y posiblemente alguno de ustedes podrá decirnos qué aprendió. Otros modelos de relación con los componentes de la competencia comunicativa son los modelos eh, acuñados por Bachman, que es la competencia comunicativa con la competencia lingüística más la competencia estratégica más mecanismos psicofisiológicos. No todas las personas pueden escuchar de la misma manera o pueden accionar de la misma manera. Y estos eh, estudiosos, han desarrollado, por ejemplo, CELS, Murcia, Dorney y otros más, el contexto resulta determinante para la comunicación. Si tú hablas en inglés y nadie habla inglés en tu audiencia, estás perdido. Si tú hablas en un lenguaje que los que están en tu audiencia no saben lo que estás diciendo, estás perdido. El contexto es importante y la interacción entre el contexto y la competencia discursiva del hablante o escritor da como resultado del contexto que se llama comunicación el texto que se llama Comunicación. O escúcheme bien, cuando yo fui a Colombia, el año 1997, y escribí mi primer libro en Colombia, yo no sabía cómo hablaban los colombianos, tenía algunos amigos, pero no sabía cómo hablaban ellos. Así que me fui al mercado y me compré seis periódicos del día y comencé a leer todos esos periódicos durante más o menos unas tres horas. Y comencé a ver lenguajes, palabras, que normalmente yo no los, los había usado. Así que traté de grabarme muchas de ellas mi charla duraba cuatro horas, dos horas primero con un break de 15 minutos y luego dos horas después. Estuve en Valledupar, dando una conferencia sobre sinergización, cómo unir las competencias de un gerente con un trabajador para hacer más productivo el trabajo dentro de la empresa, porque eran 600 administradores de empresas que estaban en la charla. Me invitaron, gracias a Dios, para tener ese privilegio. Desarrollé el sexto hábito de Stephen Covey, que habla acerca de la sinergia, la unidad de dos potencialidades para producir mejor. La verdad fue una experiencia maravillosa. Tuve el privilegio de ser aplaudido. Humildemente tuve que reconocer que ellos fueron muy buenos conmigo. Yo era mucho más joven, tenía mucho menos edad de la que tengo ahora. Pero gustó, logramos lo que buscábamos y finalmente el discurso fue para todos muy productivo. La conversación después fue grupos de 20 preguntando, analizando, Haciendo comentarios, qué maravilla. Cuando tú logras eso, yo fue que yo sé que fue un milagro, no tanto la habilidad que yo tenía, porque todavía no la tenía. Han pasado muchos años para esto, pero tú puedes, si quieres, desarrollar un poco más la comunicación y evitar los prejuicios. Hay que tener en cuenta, estamos terminando. Para emplear el repertorio de situaciones comunicativas deben con, contactarse con el mundo extrasocial, aquello que tú no conoces. Lee revistas de Estados Unidos, redes, revistas de Europa, la ley de revistas, si no sabes otro, otro idioma, hay y puedes traducirlo en el, en, en el Internet. Pueden y deben crearse situaciones de simulación. Puedes tú meterte en un sistema en el cual tú no sabes y quieres saber y te metes a una conversación donde no se entiende el lenguaje. Me gusta ver chistes colombianos, por ejemplo. Yo no entiendo mucho el lenguaje colombiano, pero más o menos comienzo a entender y comienzo a darme cuenta que hay muchas palabras que son intuitivamente muy parecidas a las nuestras. Métete en situaciones simulativas. Desarrolla competencia comunicativa. Significa también dominar progresivamente las estrategias, las habilidades. ¿Te has dado cuenta que he repetido muchas cosas? ¿Por qué las he repetido? Porque quiero que mi estrategia es que se quede grabado en tu mente. Que no te olvides que la competencia comunicativa involucra estrategias, pero progresivamente. Habilidades, conocimientos que están implicados en, la des, en el desarrollo de la habilidad para una comunicación que logre el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Los oyentes, que entiendan cualquiera sea su condición. Si tú no logras comunicarte adecuadamente, los prejuicios que hay en la mente de las otras personas van a bloquear tu proceso y van a terminar negándote todo lo que tú y el esfuerzo que hiciste va a ser en vano. Reflexiones. El fenómeno de la comunicación no depende de lo que se entrega sino de lo que pasa con el que recibe. Así lo dice Humberto Maturana, que escribió un libro en el año 1947. Entonces, decimos lo que decimos y los demás escuchan lo que escuchan. En otras palabras, decir y escuchar son fenómenos diferentes. ¿Por qué? Porque pasan por el proceso de la interpretación. Si tú crees que lo que dijiste ya te entendieron, te equivocaste. Yo estoy seguro que esta noche yo he dicho muchas cosas y muchos de nosotros hemos han escuchado, pero no todos entendieron y lo soy y soy consciente. ¿Por qué? Porque este tipo de charlas no son charlas muy abiertas si no se dan en la clase. Pero hoy lo hago para ustedes porque yo sé lo valioso que es y sin costo alguno, no están pagando nada por esto, porque lo valioso que es para tener éxito. En la comunicación, en la invitación para un negocio, en la comunicación con la familia, en la interpretación adecuada de las palabras que escuchamos, en la manera como nos vamos a conducir cuando nosotros hagamos algo y comuniquemos algo valioso para la gente, para nuestros familiares, para nuestros amigos. Algunos no nos van a entender y no te preocupes si no te entienden. En algún momento alguien va a lograr entenderte y ese recibirá de ti lo que tú tanto quisiste comunicar. Por favor, envíe al WhatsApp de quien lo invitó su nombre completo para su certificado. Requisito para asistir o recibir el certificado es asistir a cinco sesiones. No se olvide. Hemos decidido condonar a los que no asistieron a la primera sesión enviándoles el material. ¿Cómo? Cuando usted lo pida. Si usted me dice que asistió a la primera sesión y me miente, no me interesa. Si usted es asunto suyo, hemos hablado de ética y la ética es no mentir. Pero si usted quiere decir, ok, yo no quiero mentir, quiero estudiar sobre ética, mándeme por favor el material, le hacemos llegar. Pero el certificado lo vamos a dar a la quinta sesión al finalizar a todos aquellos que nos enviaron sus nombres completos. Estoy haciendo una lista, solo me han llegado ocho nombres, necesito más nombres si ustedes quieren recibir su certificado. He terminado yo la conferencia, vamos a dejar de grabar en este minuto. Ustedes esta conferencia lo van a tener en Boris Darmon canal para compartir con otras personas y ya tienen la conferencia anterior también, así que ustedes la pueden copiar de Boris Darmon canal en video en YouTube.